¿Cómo crear una pregunta de tipo numérica? Las preguntas de tipo numérica son muy parecidas a las preguntas de respuesta corta, pero en este caso se pide al estudiante una cifra como respuesta. Son útiles para preguntas matemáticas en las que las respuestas son cifras sencillas o números acompañados de unidades. A continuación crearemos un ejemplo de pregunta numérica. Para crear una nueva pregunta para nuestro cuestionario lo podemos hacer desde la sección gestión del curso presionando sobre el enlace aún más y luego vamos al banco de preguntas y elegimos la opción preguntas. Ahí podemos agregar una nueva pregunta. Otra forma de agregar una pregunta nueva es desde el cuestionario que estamos creando. Hacemos clic sobre el cuestionario, luego venimos al icono de engranaje, presionamos allí y vamos a la opción editar cuestionario. En la opción agregar elegimos una nueva pregunta. Aquí podemos seleccionar el tipo de pregunta que queremos agregar. En este caso agregaremos una de tipo numérica. La seleccionamos y hacemos clic en agregar. A continuación veremos el formulario en donde debemos configurar la pregunta. Primero debemos verificar que la categoría seleccionada sea la correspondiente. Aquí deberemos agregar el nombre de la pregunta. En enunciado de la pregunta agregaremos la consigna. En puntuación por defecto podemos dejar la que aparece o más adelante podemos modificarla. Si queremos podemos agregar una retroalimentación. Aquí podemos colocar un mensaje que el alumno verá una vez que responda a la pregunta. Luego debemos ingresar la respuesta correcta, que para este caso es 48 metros. Por eso escribimos 48 en respuesta 1. En error podemos ingresar un margen de error el cual se suma y resta la respuesta correcta con esto creamos un intervalo que permite a los estudiantes hacer aproximaciones sin embargo en nuestro caso esta opción no la necesitamos porque no permitiremos aproximaciones en la respuesta. En calificación se indica el porcentaje de acierto que el estudiante obtiene al dar la respuesta para nuestro caso el ejercicio propuesto tiene una respuesta única por lo cual la calificación en esta respuesta es de 100 en retroalimentación si queremos podemos ingresar algún comentario sobre las respuestas también podemos agregar más de una respuesta en la sección tratamiento de las unidades es posible indicar la manera en la que el sistema calificará la respuesta. La primera opción dice no se emplean unidades para nada, solamente se califica el valor numérico. En este caso indica que la respuesta consta únicamente de número. En la segunda opción la respuesta es numérica y puede ir acompañada de una unidad. Aunque si el estudiante no la indica, la unidad en su respuesta el sistema la calificará como correcta. En la tercera opción, donde dice se debe indicar la unidad y se tendrá en cuenta en la calificación, indica que la respuesta debe ser numérica. Y para que se la califique como correcta, debe ir obligatoriamente acompañada de una unidad. Para nuestro caso, elegiremos se calificará la respuesta numérica más la unidad eh, como opcional. Luego debemos indicar la posición de la unidad, es decir, si esta va a ir a la derecha o a la izquierda del número. Dado que elegimos calificar las unidades como opción en la sección unidades, debemos especificar la unidad que puede acompañar la respuesta. En, el, en nuestro caso es metros, podemos indicar m o la palabra completa metros en la sección configuración para múltiples intentos podemos definir el valor de la penalización que se aplica por cada intento incorrecto también podemos escribir pistas para que el estudiante trate de volver a dar una respuesta después de cada intento fallido las pistas solo tienen validez al crear cuestionario interactivo con múltiples intentos para finalizar la configuración de la pregunta ponemos guardar cambios. Una vez que guardamos los cambios podemos ver nuestra pregunta creada. Si queremos tener una vista previa hacemos clic en el icono de la lupa.